El mercado de la marihuana, el mercado recreativo de la marihuana ya tiene un dueño. Todos los activistas están en torno al mercado recreativo de la marihuana. Todos los autocultivadores, todos los circuitos de autocultivadores igual están al lado, al, en torno al mercado de la marihuana recreativa. Los emprendedoras y emprendedores que están surgiendo a raíz de la regulación también aquí en México ya están dentro del mercado recreativo también. Los grandes empresarios aquí en México también ya están entrando a la parte del mercado recreativo de la marihuana. Y las grandes empresas locales y las grandes transnacionales. Entonces son siete actores que están ya dentro del mercado recreativo eh, de la marihuana en México. Así es de que este va a ser el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, emprendedores y emprendedoras canábicas. Así es de que bienvenidos a este lunes 26 de septiembre. Como lo prometimos ayer en la proyección semanal, pues vamos a tener videos todos los días hoy vamos a estar hablando precisamente, eh, pues de este ámbito recreativo o de la marihuana recreativa o uso lúdico como también se le ha nombrado y, y es importante que sepan que el próximo miércoles ustedes van a poder poner el tema del cual voy a hablar pónganlo aquí en los mensajes por favor ¿Cuál es el tema que tú quieres que que yo toque en estos videos el próximo miércoles? Tú ponlo aquí los mensajes y yo voy a ver cuál es el tema más votado y es de lo que vamos a hablar. Bueno, vamos por el punto número uno de que el mercado de la marihuana recreativa ya tiene un dueño, ¿sí? Estamos todos los que vivan en este país, en este continente y podría decir, podríamos decirlo hasta en este planeta, sabemos que por muchos años ya el mercado de la marihuana recreativa ha tenido un dueño y lo sigue teniendo, y, y ese es el, el primer paso que tú debes de ver si te quieres dedicar a este negocio que vas a entrarle con Sansola a las patadas. No hace falta que les ponga una diapositiva de quién es el dueño de este negocio. Si tienes un poquito de intuición y sentido común y vives en América Latina, pues ya sabes, ¿no? Eh, número dos. Otro aspecto que debes de tomar en cuenta en el mercado recreativo es que todo el activismo eh, está en el, en el ámbito recreativo. Este, aunque ya se han visto, ¿no? El activismo recreativo, pues quiere hacer a lo industrial, quiere hacer a lo medicinal, al chamán, a... a, a, a quieren le hacerle a todo. Eh, por lo regular son como el tío Leandre, a todo le hace, a nada le entiende. Y, y pues le dan muy poca seriedad al mercado al mercado de la marihuana en realidad. Es, es a lo que le dan... Eh, pues muy poca, muy poca seriedad y también ya están en el número 3 pues, todos los circuitos de autocultivadores, entonces fíjate ya de, de, vamos apenas en el número 3 y ya tienes en contra, si le vas a entrar a la parte del negocio recreativo, pues ya tienes en contra los que son los dueños de este mercado desde hace más de 35 años, 50 años, todos los activistas también que están en el mercado recreativo, están en torno al mercado recreativo y obviamente aunque dicen que primero los derechos y después el mercado Claramente se nota, pueden verlo en sus redes sociales, que efectivamente quieren agandallarse primero el mercado y escudarse con los derechos ¿no? de los demás. Y está también la ola de nuevos emprendedores y emprendedoras canábicas que están saliendo pues, en todo el país, que están viendo realmente cuáles son las oportunidades que está viendo y por la cultura tan lamentable que tenemos en nuestro país realmente en torno a la planta de la cannabis, Existe una cultura, pues una narcocultura para, para acabar pronto, ¿no? Para no, no adornarlo de otro modo, en nuestro país y en América Latina, pues todo, y en Estados Unidos, ¿no? Porque también, pues de allá viene también la, la, la cultura, la, la, esta narcocultura también se gesta en los Estados Unidos. Y todos cuando les hablas del mercado de la marihuana o de la regulación de la marihuana, pues solo se encasillan así, en, en la parte recreativa. Desde los que ya son el dueño, desde los activistas, autocultivadores, emprendedoras y emprendedoras canábicos, los grandes empresarios locales que también ya le están entrando a lo de la marihuana y las transnacionales, por lo regular todos están muy enfocados en el mercado recreativo. Cuando nosotros fundamos Canamich en el año 2019, enero 19 del año 2019, todo era 4.20, marihuana 4.20, eh, defiendan los derechos. Ya de repente todos nos empezaron a copiar y a hacerle mucha fama a, a lo que tiene que ver con el cáñamo, lo cual nos da mucho gusto. Nosotros ya vamos pues un paso más adelante y, y pues bienvenidos, ¿no? Que, que les vaya bonito en, en la fase de investigación y van a descubrir realmente algo que, que vamos a estar hablando el sábado, que es sobre el cáñamo industrial y las mentiras que hay en torno al cáñamo industrial, porque ustedes no me dejarán mentir que nosotros en Canamiches hemos sido de los mayores difusores de todo lo que tiene que ver con, con el cáñamo industrial, pero por lo mismo de que hemos investigado, de que tenemos gente que está muy adelantada en estos temas, pues hay muchas cosas para las que no es viable el cáñamo industrial. Y sí, te lo estoy diciendo yo, eh, Pablo Luna, eh los que hicimos posible esos primeros prototipos de plástico con cáñamo industrial, hay muchas cosas que sí son aplicables, que sí son realizables, pero al final del día, a la hora de comercializarlas, a la hora de pues de, de ponerlas en el mercado no, no son viables, o sea, no, no es viable para absolutamente nada. Entonces vamos a darle una repasada a esto que es el mercado recreativo. Y número uno es que ya tiene un dueño. Número dos, todos los activistas están en torno al mercado recreativo. Número tres, los autocultivadores también están en torno al mercado recreativo. Emprendedoras y emprendedoras canábicos que están surgiendo después de que se empieza a dar esta... Eh, regulación, porque no le podemos llamar legalización, y también los grandes empresarios ya están listos para adentrarse en las entrañas de esta nueva industria de la marihuana, y las transnacionales, entonces hay, no hay que ser muy inteligente para ver lo que está pasando con el mercado recreativo de hecho ya la sobre -regulación, por ejemplo que hay en Estados Unidos hace que pues se, se abra un mercado negro no entonces muy poco va a servir que se regule la parte recreativa en México, muy poco ¿por qué? porque al final del día son un somos un pequeño grupo de consumidores y son todavía un pequeño más un grupo más pequeño de productores sí y está demostrado que en los países que se ha legalizado o se ha regulado el, eh, eh, la marihuana pues las tasas de consumo bajan lejos de que aumente el consumo con, con, lo, con los más jóvenes eh, baja, ¿no? Porque ya es legal, ya no es eh, prohibida, ya no está ese estigma. Ya está comprobado que en países donde se ha regulado, pues, ha bajado el consumo. Entonces, no hay que ser un sabio para... Pues, para darte cuenta de que ya está saturado esto, ¿no? Simplemente aquí la lista, la leo en menos de un minuto, es... El mercado ya tiene un dueño... Eh, los activistas en torno, los autocultivadores, todos los circuitos de autocultivadores, los emprendedores y emprendedoras canábicas que están surgiendo en todo el país, pues con su, sus productos que están desarrollando. Eh, los grandes empresarios locales también ya le están entrando y las transnacionales. Entonces, ¿tú crees que va a haber realmente oportunidad? ¿Crees que sí? Déjamelo acá en un mensaje en... Eh, aquí abajo, ya sabes de qué quieres que hable el miércoles, el próximo miércoles, el tema lo vas a elegir tú así es de que pon aquí abajo el, el tema que quieres que hablemos el próximo miércoles lo vamos a hablar, por favor, dale like a este video compártalo compártalo en sus grupos ya lo, que está, wow, ya lo compartieron 61 veces, perfecto. Todos los que van llegando, por favor, compártanlo, denle un like. Si nos estás viendo por medio de, de YouTube, por favor, suscríbete para que todos los días te lleguen las notificaciones de todos los videos, de toda esta información que estamos dando de forma gratuita y completamente en vivo aquí por medio de Facebook, por medio de YouTube. Así es de que dale like, suscríbanse y manden estrellas, ¿por qué no? Para que... Este, yo diga más motivado déjame pongo a hacer un video ya ver que llevamos como medio año sin hacer videos porque hemos andado pues realmente ha habido eh, contratiempos muy importantes pero pues que es una empresa no sino solucionar problemas solucionar contratiempos y, y, y aquí estamos entonces ahorita vamos a hacer diario entonces para que te llegue la notificación de que Pablo Luna ya está transmitiendo en vivo suscríbanse eh, denle seguir aquí a la página recomienden el video Uh, compartanlo en sus demás grupos, por favor, para que todo el mundo pueda ver este video. Y ver realmente que se pongan a analizar el mercado recreativo. Ustedes fíjense, los que ya están en el mercado recreativo, aunque todavía no es legal, muchos ya están explotando el mercado recreativo, cada quien. Luego dicen que yo los critico y no es cierto, simplemente yo doy datos, datos reales. Y, y, y sí hay mucha gente ¿no? que ya está haciendo esto, entonces... Tienes una lista de siete competidores gigantescos que son desde las grandes transnacionales, los empresarios grandes como el expresidente Vicente Fox aquí en México, que también ya le está entrando eh, durísimo en sus tiendas, muy criticadas, muy alabadas por otros. Entonces, tú tienes la última palabra. Ve a ver esas tiendas. Eh, emprendedores y emprendedoras también tienes de competencia. Autocultivadores, todos los circuitos de autocultivadores. Todos los activistas en torno están al mercado recreativo. Y aparte de que desde hace 50 años, ese mercado recreativo, señoras y señoras, ya tiene un dueño, ¿vale? Entonces, eh, dice, durante esta transmisión... Ah, ya ven que pueden colaborar enviando estrellas o un regalo digital que me ayudará a ganar dinero. Saludos, Pablo. Ya estamos planeando la rueda de prensa en León. Felicidades a León que está agarrando la vanguardia. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Manuel Castillo. Y vamos a seguirle dando. A ver, escribe, Manuel, ¿cuál es el tema que tú quieres que tratemos eh, para... Pues para este próximo miércoles? ¿Qué tema quieren que, que hable? Hoy hablamos de lo que es el mercado recreativo. Y no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Es similar el mercado recreativo, aún sin que esté regulado ya está sumamente competido, ya está sumamente inundado el mercado recreativo. Eh, ustedes simplemente vayan y googleen la cantidad de personas, consumidoras activas de cannabis, con la cantidad de empresas y emprendedores y growers, todo, todo lo que está... Eh, todos los que están desarrollándose en torno al mercado recreativo, pues es grandísima la competencia que van a tener muchísimos. Y... Javier Sánchez... Velázquez, saludos desde Bolivia, Pablo, un fuerte abrazo hasta Bolivia, en Bolivia nos siguen muchísimo, les mando un gran abrazo, todo lo que, lo que quieran que hablemos también, dime allá en Bolivia cuál es el tema que quieren que tratemos, va a ser el próximo miércoles también como a esta hora, recuerden hoy voy a estar con Rada Artiachi, Radames Artiachi de Canasur, que es una empresa canábica, que no se dedica a nada del ambiente recreativo, a nada del autocultivo, a nada de los derechos, nada de eso. Es una asociación que surge pues, con esa necesidad, ¿no? De que no hay foros serios. Eh, si hay foros para, o si hay expos y hay este, espacios para el mercado recreativo, hasta en el World Trade Center se dan eventos muy, muy importantes donde se puede consumir, donde, donde comercian flor, no sé si se pueda, pero lo hacen. Eh, ya hay muchos foros para eso, ya hay muchos foros en varios estados de la república, entonces a nosotros nos han criticado un poquitín o mucho por eso, pero realmente nosotros vamos a enfocar en la parte industrial, en la parte eh, de la información, de darle información a las personas que no son canábicas, porque ya para el mercado canárico y los canáricos ya hay muchos foros, muchas plataformas, eh, ya se ha, afortunadamente se ha estado abriendo muchísimo. Entonces, uh, en nuestros congresos que vamos a organizar, no va a haber áreas para fumar, por ejemplo, eh, porque va, por ejemplo, al foro, a, al evento que vamos a tener ahora en noviembre. Apúntenlo en su agenda, los que ya llegaron a esta parte del video es porque es la gente que realmente le importa estos temas, Apúntenlo en su agenda el próximo 19 de noviembre en Mérida, Yucatán, va a ser el primer congreso canábico donde nadie va a poder fumar, donde no va a haber parafernalia, donde no va a haber nada del ambiente recreativo, y va a ser 100% industrial, ya se tienen confirmadas eh, las presencias de senadores de la república, de legisladores, de algunos gobernadores y exgobernadores, también van a estar en este foro, que es 100% industrial, así es de que estén pendiente, ¿vale? entonces vamos a, a dejarla por aquí, nos vemos en la próxima, estamos en pie al orden, si tienen sus preguntas, y el tema que quieren que tratemos el próximo miércoles, por aquí déjenlo abajo, les mando un fuerte abrazo, a todos los lugares eh, que nos alcanzan a ver, a Colombia, Argentina, Bolivia, eh, a Paraguay, a Brasil que nos han estado siguiendo, España también que, que nos están siguiendo. Estaría bien que nos hablara sobre los permisos de consumo que podemos tramitar con ustedes en Grupo Canamich. Ok, los estamos tramitando estos con el licenciado Tinoco? Claro que sí. Vamos a hablar el, el miércoles. A ver, ¿quién vota por lo que hablemos de los permisos? Y, y si quieren algún otro tema, lo vamos a, también a desarrollar por aquí. Les mando un fuerte abrazo, que pasen... Una feliz tarde. Estoy en pie del orden. Es cuanto, mis estimados emprendedores y emprendedoras canadicas. Nos vemos hoy a las 10.30 de la noche. Vamos a estar con Rada Artiachi de Canasur. Vamos a estar hablando eh, pues de toda la derrama económica, de, de cuál es la necesidad que ellos ven para que surja Canasur. Al ver que no hay movimientos que le estén dando seriedad y, y, y dignificando realmente a la planta, sino que son... A, pues eventos de esparcimiento, como su mismo nombre lo dice, pues son eventos recreativos, realmente que no atraen mucho al empresariado, que no atraen para nada a, a la clase política, porque desde que se empezó a regular, pues el activismo no ha conseguido absolutamente eh, nada a favor en la práctica, porque realmente no se le da esa seriedad, ¿no? Yo la, cuando comencé... Quisimos entrar con la parte del activismo y por aquí en Morelia los activistas son demasiado irresponsables. Convocamos una marcha, por ejemplo, cuando era a las 4.20 y a las 6 iban llegando. O sea, qué compromiso hay, ¿no? Si ni siquiera tienes eh, la decencia de llegar temprano a una manifestación, pues qué compromiso tienes con la planta, ¿no? Hasta dan pena, la verdad. Voto por la información de los permisos, dice nuestro querido amigo Henry García Beltrán. Te mando un fuerte abrazo que pronto estaremos haciendo cambios en la sociedad con nuestro amigo Henry, aquí en el estado de Michoacán. Así es de que estén atentos, vamos a estar trabajando juntos. Les mando un fuerte abrazo a todos, hasta la próxima. Nos vemos hoy a las 10.30 con, con Radamés Artiachi. Muy cierto lo, esto último que mencionas, Pablo. Claro que sí, Henry, estamos muy comprometidos, entonces vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo y ayúdanos a compartir este video en sus grupos. Les mando un fuerte abrazo. Estoy en pie al orden, yo soy Pablo Luna, presidente fundador de Canamich y fundador también de la próxima confederación canábica que está marcando un nuevo orden, escúchalo bien, un nuevo orden en esta nueva industria emergente de la cannabis a nivel global. Hasta la próxima.